El principal aporte de este proyecto es que busca la recuperación económica, social y ambiental de las familias que habitan estos territorios, en el sur del departamento del Meta. Familias principalmente rurales, que hoy tienen otros mecanismos y otras alternativas laborales que permiten generar prosperidad en ellos y, por supuesto, algo fundamental para nosotros, que es la sostenibilidad ambiental y de los recursos naturales.